presentamos el editorial hoy titulado la magia del pulpo el mundo se sostiene dentro de un entramado donde todos los hilos están conectados y lo demuestra el sometimiento de los implicados en actos de corrupción encabezados por el hermano del ex presidente danilo medina alexis medina conocido como el pulpo la medida de coerción muy benevolente para los implicados en especial para el hermano del ex presidente danilo medina de solo tres meses lo confirman por más desafiante que se presentara jenny berenice el juez demostró que la calentura no está en la sábana y que los resultados del juicio en primera instancia demuestran que el mono no es como lo pintan y para como, como paradoja de la vida los grilletes electrónicos que coloca el Ministerio Público se los vende el pulpo a la Procuraduría General de la República. El próximo paso del pulpo debe ser un acto de magia. Hasta el próximo comentario.